Señores, quiero aprovechar el espacio del día de hoy para nuevamente citar la situación de delincuencia que se está viviendo en nuestro país. Las autoridades han hecho un gran trabajo en área de poder lograr erradicar de una manera u otra los temas de la delincuencia, pero vemos que la delincuencia cada vez más tiene un nacional diferente y ocurren hechos que deben ser preocupantes. La situación que puede ocurrir en conflicto entre bandas o ciudadanos es totalmente lamentable. Al ver nosotros como por hechos, conflictos, situaciones o diferencias que pudieran existir entre ciudadanos y se pone en juego la vida de cualquier ciudadano, debe ser preocupante. Digo esto porque precisamente en el sector de Cristo Rey, un joven de apenas 23 años de edad, con el nombre de Jeffrey Moya, fue ultimado en un momento que se encontraba en una estación de combustible en una estación de combustible de aquí, de esta capital, precisamente del sector Cristo Rey, al final ya de lo que es la Nicolás de Obando, previo ahí entre Nicolás de Obando y próximo a la zona de la 41 de Cristo Rey, este joven fue sorprendido por otros que llegaron en una motocicleta y sin mediar palabras, sin discutir ni nada, le pegaron un tiro a este joven. Otro hecho más de la delincuencia común que para nosotros es preocupante, Dios mío, ¿Cómo es esto, señores, que pudiera estar pasando hecho de esta magnitud? A plena luz del día, a plena luz del día, sin temor de ser grabado por cámara ni nada que tenga que ver, señores. Vamos a movernos, por Dios. Vamos a accionar, porque lo que está pasando es preocupante ya. Es preocupante, señores, lo que se está viviendo, señores. No hay cómo explicar que ocurran hechos de esta magnitud. Miren ese video. Miren ese video. Cómo ese joven recibe un disparo en plena luz del día, en el momento que se encontraba en una motocicleta con su compañero. El joven cae abatido, señores. Cae abatido y empieza a desangrarse. Lo preocupante de todo esto es que en medio de tratar de ayudar, lo que empezamos a grabar el video para poder hacerlo viral. Y tener la primicia en las redes sociales. A la espera de llegada de las unidades de emergencia del 911, que posteriormente llegaron, pero mientras tanto, fíjense que nadie se atrevió ni siquiera a cubrirlo con un polochealo, con un objeto, para poder detener la salida de la sangre de su cuerpo. Porque todos estábamos pendientes solamente a grabarlo. Por las razones que fuera las razones que pudieran ser, no estoy cuestionando que sean delincuentes, que no sean, porque miren cómo es sorprendido y recibe un disparo, miren las imágenes, miren las imágenes cómo hablan por sí solas, ellos están en esa estación de combustible y reciben un disparo de otro que llega en la motocicleta, como ustedes pueden ver, cae abatido precisamente al pavimento, empieza a desangrarse, y no vemos que nadie toma una, toma una ropa, toma algo para detener el sangrado, todos estamos pendientes de grabarlo para poder colocar este video en las redes sociales. Pero de igual forma, un hecho de delincuencia. Sea ajuste de cuentas sea para asaltarlo No sé las razones profundamente porque está en desarrollo esta noticia. Ahora, hay una vida humana que se está perdiendo. No sé cuál fue la suerte luego de esto de este joven. Luego fue trasladado a un hospital de aquí de la capital. Pero a partir de ahí no he recibido más información. Mientras tanto... Un hecho más de la delincuencia que ha de ser preocupante para todos nosotros. Un hecho más que ha de ser preocupante para todos, por Dios. Esto es preocupante, señores. Esto es preocupante, por favor. Por favor, señores, a las autoridades. ¿Qué está pasando, por Dios? Las patrullas de la policía que deben estar en esa zona. Ese lugar está siendo intervenido bajo el programa de, de, de, ciudad, de, de Ciudad Tranquila, Ciudad Segura, que lleva a cabo el Ministerio Interior y Policía. Hay que llamar a la atención a las autoridades. La delincuencia sigue haciendo de la suya en las calles de nuestra capital, señores. Es preocupante precisamente cómo se ve que este joven, señores, ¿qué dicen las juntas de vecinos de la zona?, que este ataque es causado. ¿Ustedes saben por qué? Debido a rencilla entre bandas que operan en el sector de Cristo Rey. Bandas que están allí dentro de Cristo Rey. No sabemos qué está pasando, señores. Cristo Rey está siendo intervenido por el programa que lleva a cabo el Ministerio Interior y Policía para poder llevar a cabo la tranquilidad en los barrios de nuestra capital. Hay bandas que tienen conflicto allí por situaciones que ustedes saben que ocurren en el bajo mundo. Este joven recibe el disparo a la llegada de las unidades de atención de emergencia. Mientras tanto, el resto de las personas allí lo dejan desangrarse simplemente para tomar un video. ¿Qué pasa con nuestra sociedad? ¿Qué pasa con nuestros ciudadanos? Se hace más interesante ser el tren en las redes que salvar la vida de un ciudadano. Es lamentable.